Ni con Jesús o kito a tlatole, un trato le o ya iba ni un ni de allí en Barrancatzin, que hace dron, lugar trato cuauyo, Tocquauyo, igual un poco la que en Jesús iba ni un Judas, que Yayawe el cuacón en Jesús, o que yun lugar. Porque mi onpo un en Jesús iba ni un machtikawa. Y cuál con Judas un pa'huacito, quien huí que soldado tío, y cami que es mayor tío de gente de Canque teopisque, y Juan de fariseos, o asito un país candil acandil y ocot, motla abilitive, y nochi en testepos. Pero como Jesús y si que matía o quisque o quien da miquito, y o quien en y yehuan a no quien aquí Jesús de Nazaret, y Juan Jesús o quito, y en ne hay que unpa ingua no judas. Katli acon yo kitemak Jesús. Ni Jesús o kimilwi. Y enne, O a o tepewito y pantlale. Jesús o ksemo aquí Akin nan kitemua. uxemi anyewa o ksemi Jesús en Nazaret. Jesús o ksemo kimilwi. Y una mechilwi ni kien ne. Tla yenena nechtemua. Entonces si catleno y con para mamochiva, tanachito oquito. Catlejo tiene de yehwa machonikpolo. polo. Y Simón Pedro oquipistuca y espada. Oquiquiste y guanoquinacazonteque y te chilleknacas y tequipano en guayetio itoca Jesús oquilu Pedro. Shikalaki, de cano mu espada. Intecucayot, Catlejo papan yo con nipanos, más que maieto, en soldado ten coronel, in soldado tin coronel, y un mayor judiotin, o kikitskiken Jesús y o kijilpiske. Y hachto anás, porque anás oyeca temonta de yencaifas, caifás. Iwan caifás o yeka wayi y i Y chon shiwit. y o que kimilwikan judiotin, que o kachi cual le por nochtin